Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, como cada lunes estamos de nuevo aquí en Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y el día de hoy les tengo preparado un programa súper, súper especial. Vamos a hablar del cine de oro mexicano, estamos en el ciclo de divas del cine de oro. Vamos a empezar con una gran diva, María Félix. Bueno, esta mujer es polémica de por sí, nacida con el signo de Aries, un 8 de abril de 1914, porque déjenme comentarles que ya tiene más de 47 películas grabadas entre México, Argentina, España, Francia, y bueno, este, pues es, es para mí, la verdad es que es una gran actriz, sé que también eh, hay más actrices que espero también podamos darles oportunidad en este ciclo, y pues para hablar de ella y de su trabajo, de sus películas, traigo de invitado a una persona experta en el cine. La verdad es que yo estoy muy agradecida con él. Eh, tengo con, con ustedes el honor de presentarles al maestro Adalberto Romero Rojas. Adalberto, bienvenido. Qué gusto que estés aquí acompañándonos. Ahora sí, vamos a entrar en tema. La primer película de la cual vamos a comentar el día de hoy es El Peñón de las Ánimas. Esta película es de 1942 y fue la primera película... Eh, en la cual actuó María Félix. Eh, esta película fue dirigida por Miguel Zacarías, y fíjate que la locación es bastante trascendente, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado la ciudad, de cómo ha cre han crecido los asentamientos humanos, ya que esta película se grabó en el Peñón de los, ba de los Baños, eh, lo que ahora es el aeropuerto Benito Juárez. Y bueno, si sí, sí recuerdas la película, ahí es un bosque, es peñascos, es totalmente rural. Totalmente, sí. ¿no? Era una locación que estaba fuera de la ciudad, uh -huh. que ahora está en el centro de la ciudad. Ironías acuerdo, de la vida. Increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo ha crecido. Pues mira, esa película... Me es, comentabas que es de tus favoritas. Pues... Es la historia de Romeo y Julieta, uh -huh. tal como la conocemos. A la mexicana. A la mexicana, por supuesto, sí. Las dos familias que, que se enfrentan, porque, bueno, eh, al principio de la película dices que ya ni me acuerdo, que nada más es de dónde viene esta rivalidad. El, es lo... una rivalidad ancestral eh, de familias, o sea, nada más sí. por el apellido que eh, del, del personaje principal, que es Fernando Iturriaga, interpretado por Jorge Negrete, pues eh, lo odian a morir y saben que va a regresar y coincide con el regreso también de una de las hijas de, de esta familia, Valdivia, que es la señorita María Ángela Valdivia, interpretada por María Félix, que regresa para contraer nupcias con el prometido que ya le ha arreglado su familia. Así es, ella tiene ya un matrimonio arreglado, pero por hacer del destino, una noche, una tarde de tormenta, se encuentra con el, el hombre, con Fernando, que es justamente el contrincante de la familia, porque es el heredero, ya no hay nadie más de uh -huh. la familia Iturriaga, él es el único que queda y estaba en el extranjero igual que ella, ellos no se conocen, ellos llegan de viaje y ahí ellos son los herederos de esta gran disputa, son los herederos de la violencia y del rencor que existe entre, entre ellas. Y ella dice, pero si él no les hizo nada, y dice, no, pero su papá, mató a nuestro papá, uh -huh. ¿no? Pero él no. Y sí, el, son el, personas el papá, distintas. El y... papá ya se murió, sí mató a nuestro papá, pero ya los dos están muertos. Ella tratando, dice, no lo defiendas. Dice, no lo estoy defendiendo. Hay una anécdota dentro de esta película, como saben, fue la primer película de María Félix, entonces ella todavía no tenía ni nombre, ni era conocida en el medio, Jorge Negrete ya tenía carrera y él había solicitado que su compañera de reparto pues fuera Gloria Marín porque en ese momento llevaba una relación sentimental con ella. Y pues al enterarse que no había sido este, aceptada su petición y que iba a ser María Félix, pues él se encargó durante todo el, el momento de las grabaciones de la película de hacerle la vida difícil a María Félix. Y pues entre unas, entre otras, este pues la, la tachaba de tonta, de, de que no era buena actriz, de que con quién se había acostado. Y María Félix, muy en su papel de, de, de a mí me respetas, pues le contestaba tú debes de saber con quién me acosté porque tú llevas más tiempo en este medio. Ya llevaba este, Jorge Negrete, ya varias películas realizadas. Él creo que hace la primera como en en el... 36 y creo, tal vez, ¿no? este, Entonces ya tenía, ya era un personaje muy reconocido. Estaba casado con Gloria Marín. Uh -huh. Y él había propuesto a Gloria Marín para el, el personaje protagonista, Personaje de, ¿no? de esta Ángela, eh, María Ángela Valdivia. Sí, Zacarías eligió a, a, algo le vio a... A María Félix. A María Félix para haberla elegido. Porque María Félix está fantástica. Creo yo que realmente las actuaciones de Jorge Negrete y María Félix se distinguen de las actuaciones de todo el reparto están ellos muy naturales, están muy creíbles, creo que hacen ahí una buena mancura, a pesar de lo que dicen, que dicen que, que así fue, ¿no? Sí. Pero, eh, pero digo, mira, eh, como actores la, lo, la lograron sobrellevar, ¿no? Eh, la filmación. Y luego... Al final de, de la vida, este Jorge. Ah, y, y la ironía es que, bueno, finalmente, pues eh, Jorge Negrete pues, terminó casado con María Félix, ¿no? Diez lo que eran después. diez años después. Sí, creo que se casaron como en el 52, 53. Creo que murió en el 53, hepatitis. Pero este, pues, eh, hay que reconocer que bueno, esta fue la primera película de María Félix y, y realizó un buen, un buen papel. Le, le, dio, le dio pie para todo lo que hizo después. Así es. ¿no? Creo que a mí me gustó mucho, hizo un gran papel María Félix y pues acompañó ya a quien era una estrella. Y Doña Bárbara fue la segunda, bueno sí, la tercera película que realizó María Félix y justamente fue elegida para el papel principal de Doña Bárbara porque el escritor Rómulo Gallegos, eh, la, bueno ya como que había la había visto en este primer personaje de El Peñón de las Ánimas, y, y entonces decidió, pues, conocerla en persona y cuando la conoció, o sea, ese porte, esa, esa personalidad arrolladora, esa decisión, esa firmeza de su carácter, pues fue lo que Rómulo Gallegos identificó como lo más apto para, para el personaje que él buscaba para que, que interpretara a Doña Bárbara. Y vaya que este personaje le quedó como anillo al dedo. porque le quedó perfecto. No sé tú qué opinas, pero esta película, he escuchado por ahí, he visto críticas que dicen que es una película de culto, pues por los temas que maneja de, de brujería, este también está este, este paralelismo. Eh, si te fijas en varios de los personajes, cuando Marisela va y va a enfrentar, este va a poner, eh, va a enderezar el cuadro de, de, de este ay, Santos Luzardo, que es el, el hombre al cual María Félix intenta hacerle una brujería y pone su, su imagen de cabeza y recita ahí unas cosas y le prende tres veladoras y no sé qué tanto. Este Marisela, enojada, dice, bueno, yo voy a ir al miedo, o sea, así se dirige como a, a los territorios de, de Doña Bárbara, no al miedo, y voy a arreglar esta, esta situación. Entonces, ahí como que vi varias, varias, varios comentaristas que han dicho que es como un paralelismo de, de lo que significa Doña Bárbara, que es pues esta parte de salvajismo, de autoritarismo, de una mujer, este, pues… Eh, eh, en toda salvaje, o sea, y lo que significa la contraparte que es Santos Luzardo, que significa la ley, la templanza, el conocimiento, la civilización. La, civilización. Y la película yo creo que refleja apenas parcialmente la profundidad de la novela. Y Rómulo Gallegos colaboró con Fernando de Fuentes en, en, en, el, en el guión. guión. Así es, y, y gracias a eso fue que conservó su, su magia, su, su magia de, de la novela. Y Rómulo Gallegos de hecho también... ...pidió que él iba a prestar su historia, claro, con una buena compensación económica... ...pero aparte él iba a elegir a quién iba a ser su doña Bárbara ...y él fue quien eligió a, a María Félix. A mí me parece que es, es importante también por porque es una historia de emancipación femenina... ...porque si bien estamos viendo en la otra película que el dominante es el hombre... ...si te das cuenta en la, en la primera película que, que hablamos... El peñón de las en ánimas. El peñón de las ánimas. Solamente hay dos papeles femeninos. Uh -huh. Todos los demás son hombres que están alrededor de ellas. Y aquí cambia. En realidad es una mujer y todos están alrededor de esta mujer. Entonces me gusta eso porque es algo que no es frecuente ver en el cine. Y es para un, la época muchísimo menos. Y para menos. la época muchísimo menos. Exactamente. Pero justamente ahora est estamos logrando ese tipo de, de, de obras... Creo que el, el cine y todas las áreas de todas las áreas de la expresión humana están alcanzando, tal vez no alcanzando, pero están luchando por alcanzar un equilibrio, un equilibrio entre el hombre y la mujer. Creo que es fundamental, creo que es parte justamente de la civilización. ¿Qué mensaje final crees que puedes... Este transmitir del análisis de esta película Doña de, Bárbara, de Doña 1943. Bárbara. Pues yo creo que esencialmente son dos, este que, este que has mencionado ya, que es eh, la magia, el mundo de, como diríamos, de las creencias, de, de la ignorancia, de, de la fe ciega y el mundo de la civilización, de la inteligencia, de la razón. Por un lado creo que, y que ese es, ese es el enfrentamiento del de fondo que existe en la película, y lo otro es el empoderamiento de la mujer. Que la mujer, en este caso, un empoderamiento de alguna manera también un poco salvaje, uh -huh. un poco irracional, un dominio por rencor, pero finalmente, y sería lo que yo rescataría, finalmente la emancipación femenina, ella decide ganar todo, por lo que tú quieras, pero ella decide dominar y ganar todo. ¿no? Creo que esos serían los mensajes de la película. Fíjate que la siguiente película, que es La Mujer sin Alma, de 1944, y dirigida también por Fernando de Fuentes, eh, esta me pareció que por eh, cómo termina es también una, una obra con un, con un mensaje, es como una moraleja muy fuerte la que trae. Eh, la historia se desarrolla con Teresa López, que es la protagonista, es interpretada por María Félix. Ella es una mujer que, a, a raíz de que la llevan a un baile, pues empieza a ver que su mundo, pues, eh, es muy inferior, que ella, a ella le gustan los lujos, los buenos vestidos, eh, la buena ropa, los coches, y empieza a coquetear, pues, con varios hombres, este, eh, ricos. Termina mal la mujer, la verdad es que no, no es deseable ese, ese, ese final para, para ninguna mujer, pero bueno, ella sí se pasa de... De mala onda, y trata de meter intriga entre el, los sobrinos, los hermanos, este, los amigos. Eh, lleva a la quiebra a esta empresa textilera, eh, de la cual, pues, precisamente su, su esposo, Alfredo Velasco, había heredado más del 30% de las acciones. Y, pues, eh, entre sus exigencias de remodelame la casa, voy a ponerle más muebles, quiero un coche, quiero joyas, lo lleva a la quiebra, igual... Eh, todo, todo lo que le pide a Enrique Ferrer, que también es este, ahí, eh, accionista de esta empresa. Y finalmente ella termina cantando en un bar y justamente eh, al, al pretendiente que había estado rechazando este, continuamente, que era Vicente Ferrer, eh, le escribe una carta citándolo y le dice Vicente Ferrer que, bueno, que ella ya lo había rechazado en, en continuadas ocasiones y que esta vez pues a él le toca rechazarla a ella, ¿no? Que seguramente ella fue una más para todos sus amantes, pero que para él va a ser una menos. Creo que nos gusta mucho ver eso, ¿no? Que, que la vida o el destino es, hace justicia, porque a veces el mundo real en el que vivimos es tan injusto que el cine puede ser un, un, escape, un escape para nosotros, donde vemos que, que la justicia sí existe, que el que ha abusado de los demás, el que, ha, el que se ha portado mal en la vida, a final de cuentas va a tener su merecido. Por lo menos en el cine lo vemos, aunque en la realidad eso… eso bueno, en algunas películas. <risa> <risa> en otras sí es bastante difícil encontrar un final que a todos nos deje este, pues bien, ¿no? Sí. Conformes. Y vamos a pasar con la última película, Enamorada, 1946. Esta película, déjenme decirles que es toda una joya. Ganó cuatro premios en sí la película, eh, Ariel. Ariel a la Mejor Actriz, Ariel a la Mejor Película, Ariel a la Mejor Fotografía, por supuesto la fotografía fue de, de Gabriel Figueroa, y Ariel a la Mejor Dirección, la dirección fue de Emilio Fernández. Entonces, este pues, si no la han visto igual a las nuevas generaciones, véanla, no sé qué esperan. Eh, bueno, claro que yo suba los links, ¿verdad? Eh, al final del, del programa yo siempre comparto los links de las películas que comentamos, Enamorada está en, en, en los primeros lugares en la lista de las mejores películas en la historia del cine mexicano. No sé qué lugar, la verdad, pero… Mira, es, es una fotografía de una de las escenas del, del final sí. y me parece maravillosa. Bueno, estos claros, el aprovechar esta, estos claros oscuros y los paisajes, es el vestuario, no, bueno, es maravillosa. Y bueno, la historia es entrañable. Tanto Enamorada como Doña Bárbara. Las dos están en, dentro de las 100 mejores películas de la historia del cine mexicano. Eh, ¿Qué te pareció el guión de Enamorada? Es muy interesante, es un guión fascinante. Me parece que el Emilio, eh, Emilio Fernández. Trabajó con dos grandes y lo hizo bien, con Benito Alasraqui y eh, Íñigo Martínez. Ya habíamos visto. Otras eh, en ot anteriores programas de Explorando Ando, varios este, varias películas que, que precisamente eh, ahí tiene la capacidad de aportar en el guión, Benito Alasraqui. eh me parece que era Vestido de novia, igual de 1954. Una película que si no han visto igual, busquen. Hay, hay muchísimos, muchísimos. Sí, que ver uh -huh. y de gran calidad. ¿no? Y la verdad es que Emilio es uno, pues, qué decir de los más grandes cineastas de nuestro país y hay que conocerlo por lo menos un poco bueno este María Félix la conocemos mucho superficialmente uh -huh. pero pocas veces nos ponemos a ver todas esas grandes películas que ha he hecho la conocemos más de oídas sí, creo que eh... muy, sobre todo los jóvenes seguramente habían hablar mucho de ella pero hay, hay que meterse y y ver un poquito de quién fue ella realmente quién fue por su trabajo, claro, sobre todo, digo, está bien que tuvo cuatro maridos, que ha sido pues una gran mujer que amasó una enorme fortuna, pero siempre analizar su trabajo en el cine es es y ver cómo fue su evolución en actuaciones es bastante… Es, es una gran historia. La biografía de María Félix es, es muy interesante, su obra cinematográfica es más interesante y es un personaje… De la historia del cine, pero también de la historia de nuestro México, porque estos personajes son los que nos han construido, para Así, bien o para mal. Sí, pues fíjate, no sé si tú sabías, este, Adalberto, que esta película de Enamorada tuvo su versión en inglés. De hecho, se llamó The Torch, eh, que significa del de odio nace el amor, y Pedro Armendáriz, de hecho, interpretó al general José Juan Reyes, pero Beatriz no la interpretó María Félix, la interpretó Paulette Godard, que era ex exesposa de Charles Chaplin. ¿Hizo el, mis el mismo personaje? Uh -huh. O sea, eh, hicieron la misma, historia, la misma eh, historia con el mismo protagónico de, masculino, pero uh -huh. uh, el personaje de Beatriz Peñafiel lo uh -huh. interpretó Paulette Godard. Uh, mira. fíjate que me dio bueno, yo al preparar este, este programa, me dio mucha curiosidad por buscar esta película y, y, y encontrarla y verla porque sinceramente es una joya, pero no, no la podría yo comparar con la versión en inglés y pues eh, entre otros actores, entre otro elenco está José Juan Reyes, eh, Pedro Armendariz eh, Fernando Fernández el padre de Rafael Sierra Eduardo Aros Samena, Mayor Joaquín Gómez, eh, Miguel Inclán, José Mori Morcillo, Manuel Dondé eh, y Arturo Soto Rangel, que también interpreta al juez. Muy recomendable esta y pues eh, con esta recomendación nos despedimos. No se la pierdan, no se pierdan los links. Vamos a compartir donde pueden verla en YouTube. Eh, Ad Adalberto, ¿algún mensaje final? Pues solamente que... En, en todas estas películas creo que el punto común es el amor, creo que es la gran pasión, el gran sentimiento que llevamos todo el tiempo y necesitamos expres, expresarlo de muchas maneras. Y le digo a mis alumnos que las historias de amor siempre las estaremos eh, transformando, las estaremos, pero siempre es la misma esencia, esa atracción ¿no? que sentimos, pero… A pesar de ser el gran tema y tan recurrido, siempre habrá manera de decirlo de una manera distinta. Así Eso es. Eso es lo que hay que buscar en el cine, decir las cosas… De, de una, una manera, manera original. Tal vez se cuenten las mismas historias, pero de forma distinta.